Permitidme que a las 10 y 31 minutos salude en Gambara también eh, esta noche a Juan López Duralde, al diputado de Unidas Podemos. Gabón, bienvenido. Hola, Gabón. Bueno, eh, si le parece, una pregunta en relación a lo que estábamos comentando, ya que estamos hablando del Supremo, de la Junta Electoral Central, de esta decisión que ha tomado hoy el alto tribunal español en relación con Junqueras y, y lo que mm, veremos que toma mañana en relación con Torra. ¿Usted qué le parece esta maraña judicial en estos momentos y la actuación que está teniendo o la Junta Electoral Central tuvo en su momento o la que está teniendo el Supremo en estos momentos? Es por ahí en algunos, eh, algunos compañeros que pa le parece como una huida hacia adelante de la justicia en estos asuntos. Sí, da la sensación de que, bueno, en primer lugar la justicia europea ha hablado y parece que el Supremo en vez de reconocer, el, digamos, el, el papel y la importancia de, de la decisión eh, del Tribunal Europeo, pues eh, insiste en unos planteamientos que, bueno, en un plazo mayor o menor nuevamente serán tupados, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que se está uh, actuando con unos criterios eh, de insistir en el, en el error e insistir, pues, eh, bueno, pues en un, en un planteamiento que como digo ha quedado claramente puesto puesto en evidencia eh, por los tribunales europeos entonces la reacción de ciertos sectores en el sentido de, de decir bueno es que los tribunales europeos nos imponen bueno yo creo que que básicamente lo que está lo que está ocurriendo es que bueno la justicia europea está poniendo en evidencia determinadas decisiones y en vez de aceptarlo pues efectivamente comparto esa idea de que parece como una huida hacia adelante que no va a llevar a ningún sitio, ¿no? Más que a generar más más crispación y, y, y bueno, pues agravar el, el, la situación, ¿no? uh -huh. Bueno, metámonos también eh, en, en harina de gobernabilidad el domingo. El domingo ya sabemos que vamos a conocer la, la composición del gobierno de coalición. La verdad es que señor López Duralde que hoy ha sido una jornada de nombres, de cargos y no sé si les ha... ...descolocado un tanto a ustedes, por ejemplo, el anuncio de esa cuarta vicepresidencia en un día como hoy. Bueno, la verdad es que no, que no se esperaba que hubiera una cuarta vicepresidencia, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues, eh, lo importante es el, desde mi punto de vista es el, es el acuerdo político que hay firmado con, con entre Unidas Podemos y el Partido Socialista... Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Los contenidos y las políticas que se vayan a hacer, ¿no? Realmente mmm, lo demás, pues bueno, da para, da para hablar mucho, pero bueno, no creo que tenga gran importancia. Yo mismo, pues he felicitado a la, a la anunciada nueva vicepresidenta, Teresa Rivera, uh -huh. que precisamente tendrá competencias en, bueno, en asuntos en los, que, en los que yo he trabajado mucho, en, en, en medio ambiente, en cambio climático, biodiversidad, sí. etcétera, que es, bueno, de extrema importancia. Y desde el punto de vista de, digamos, de organización gubernamental, que haya una vicepresidencia que se responsabilice, más allá del número ¿no? de vicepresidencias, que haya una vicepresidencia que coordine las políticas de transición ecológica, a mí me parece que es una medida positiva. Nosotros, de hecho, la llevábamos en el programa, porque, al fin y al cabo, estamos hablando de algo que afecta transversalmente a todas las políticas. ¿no? ¿Cómo se va a engrasar este gobierno de coalición para que no chirríe? Es algo que habrá que, que tendremos todos que aprender en el día a día, ¿no? Yo creo que yo creo que bueno, pues venimos obviamente de culturas políticas diferentes y creo que bueno, pues el día a día será importante. Pienso que pienso que lo que nos une de verdad es ese programa que hemos acordado con políticas eh, activas de bueno, pues de, de trabajar contra la desigualdad social que es muy grande. ...en España, políticas feministas, políticas ecologistas... ...y creo que ese programa que nos une es lo que es lo que tenemos que, que trabajar en común... ...y ponerlo por encima de las diferencias que puedan surgir... No, ...yo creo que, que va a haber diferencias pero que tenemos... ...es importante también, eh, bueno, pues lo que hemos vivido estos días... ...y que de alguna manera nos muestra pues la oposición feroz... ...y, y, y bastante, bueno, desde mi punto de vista extrema que tenemos y que, y que, bueno, pues muestra que tampoco hay tampoco hay alternativa. Por lo tanto, es importante que esta experiencia salga bien y creo que eso lo tenemos que tener en consideración. Une el programa, eh, nos dice, eh, y mencionaba eh, a las derechas, ¿será también esa oposición tan dura, la que hemos visto, que a ver cómo se materializa eh, más adelante, también un pegamento en esa en esa unión de, de los partidos PSOE y Unidas Podemos? Y más, y más partidos, ¿no? Porque yo creo que lo que hemos vivido estos días en el Congreso, pues sí que nos ha unido más, ¿no? Eh, es decir, yo creo que hemos salido de la sesión de investidura más, eh, más unidos de lo que entramos, porque realmente, pues como digo, ha sido una ha sido pues las tres derechas, que en realidad son solo una, porque todas tienen el mismo discurso, compiten un poco por lo mismo, ¿no? O sea, hoy competían para ver quién era la que estaba detrás de esa decisión del Supremo ¿no? y las tres exactamente en la misma línea ¿no? lo cual pues es, es muy lamentable porque realmente en la política española en este momento el centro ha desaparecido o tal vez el centro sea el partido socialista ¿no? Eh, y no, y no hay mucho más porque esa derecha pues bueno hemos oído descalificaciones, hemos oído insultos, ha sido una, ha sido una sesión verdaderamente eh, bueno, muy dura, yo me acordaba mucho de la bordeta de aquella intervención que tuvo que decía, bueno, déjenme hablar, tal, ¿no? <ríe> porque realmente eh, realmente pues ha sido, ha sido así y eso, claro, evidentemente pues eh, yo creo que al, por decirlo de alguna manera, al bloque del sí pues nos han, hemos salido más unidos de lo que entramos eh, Obviamente el gobierno empezará a, a, a, bueno, a dar sus primeros pasos la, la próxima semana uno de los temas... Eh, Va a ser la plurinacionalidad también, está el conflicto político en Cataluña, está la situación también, obviamente, de, de Euskadi, etcétera, etcétera. La plurinacionalidad, eh, el derecho a decidir. Usted, eh, como diputado de Unidas Podemos, eh, ¿cómo ve este asunto? ¿Cree que tienen derecho los catalanes a decidir su futuro? ¿Cómo se va a plasmar estas cuestiones? Eh, ¿Va a haber roces? en este tema entre Unidas Podemos y el PSOE dentro del gobierno. Vamos a, a mirar un poquito hacia adelante. Y nos gustaría saber su opinión. Bueno, nuestra opinión es conocida. Es decir, nosotros partimos en primer lugar del reconocimiento de una realidad. que si España es un estado plurinacional. Eso es para nosotros indiscutible. Y lo decimos en Euskadi, lo decimos en Cataluña, lo decimos en Madrid, en Sevilla. ¿no? En segundo lugar, que tenemos un, un problema territorial sin, sin resolver nosotros efectivamente eh, claro que claro que reconocemos el, el derecho a decidir eh, de Cataluña y lo, que, y lo que entendemos desde luego sí o sí es que lo que tiene que resolverse esta situación es a través de a través del diálogo y en eso estamos de acuerdo el, el, digamos con con nuestros socios no con el Partido Socialista a partir de ahí pues habrá que entrar en ese proceso de diálogo y ver hasta dónde hasta dónde se puede llegar no pero salir un poco de la dinámica que hemos hablado al comienzo no de, de judicialización de represión que es algo que, que desde nuestro punto de vista pues solo solo agudiza el problema no entonces bueno va a ser un va a ser una cuestión seguramente complicada va a ser una cuestión importante en esta en esta legislatura pero bueno, nosotros también reconocemos que nuestra fuerza es menor, y es decir que, que en algunos casos seguramente pues eh, tendremos que tendremos que ceder en algunas cuestiones o no. Vamos a ver un poco cómo, cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí que está claro es que la resolución de la cuestión de Cataluña es un tema clave en esta, en esta legislatura, ¿no? Uh -huh. Juan López Duralde, diputado de Unidas Podemos, gracias por estar en Gambara y suerte porque no creo que les vayan a dejar esos cindias de cortesía que se suele decir no. en estos momentos para no, no, comenzar pero, a funcionar. No hemos tenido ni una hora de cortesía, pero bueno, está recasco vaya,